PICARA es un proyecto de comunicación feminista que surge en noviembre de 2010, acabamos de hacer seis añitos, con el objetivo de bueno, construir un medio de comunicación propio en el que hacer el periodismo que a nosotros nos gustaba, que es un periodismo con enfoque feminista, y, bueno, y desde entonces se ha convertido en algo más que una revista ¿no? y hemos construido una comunidad de feminismos y feministas diversas que, que nos está aportando cosas muy bonitas. El taller de creatividad feminista lo que pretende es que, por una parte, hagamos un repaso a la historia del ciberfeminismo y que aprendamos a jugar un poco con las herramientas que, que nos ofrece Internet para llevar a cabo nuestro activismo feminista. ¿no? Entonces, bueno, aprenderemos igual a utilizar algunas herramientas, pero sobre todo también a, bueno, a detectar qué mensajes son los que queremos enviar, cuáles son nuestras necesidades como feministas, qué es lo que queremos trasladar y hacerlo, pues, en cada caso de la manera más efectiva.